Quien elige el Camino del Corazón no se equivoca nunca. Enseñó la sabiduría del pueblo maya. Yo soy un seguidor del Camino del Corazón. Lo busco y encontré en él las respuestas. Lo sigo para hacer vivo aquel consejo de Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Eso es lo que busco y eso es lo que quiero. Que el mundo pueda volver a tener más corazón, a vivir desde el corazón y desde allí comprender que un mundo mejor no hay que crearlo, hay que recordarlo, volver al origen de lo que somos de verdad, de lo que es la vida real. Tomé el camino del corazón y comencé haciendo la reflexión, preguntándome algo que te pregunto ahora a ti. ¿Estás contento o contenta con cómo te ves a ti mismo? Yo personalmente me cansé de verme como el mundo quería que me viera, como el sistema lo esperaba, aún como mi familia lo deseaba. Me cansé de seguir el prototipo de cómo debía concebirme a mí según la educación para probar en un sistema y su supuesto progreso. Me cansé de competir, de buscar un referente y de ser importante. Busqué respuestas más profundas y el corazón me las ofreció. Me acerqué a él para recibir la percepción de lo que soy ante la memoria y la imagen de quien sí me conoce, de Dios. Es él, es él quien tiene la autoridad, quien nos conoce, quien te conoce. Es Él quien creó la vida, es Él quien la hizo con la libertad que tenemos de decidir, de crecer. Por eso también me cansé de que me presentaran a Dios que estaba por fuera y no dentro de mí. Y aprendí con el corazón a comenzar a sentirlo y a que cuando lo siento en mí y tengo la certeza de vivir en Él, no sea, no importa dónde esté, no importa dónde camine, solo es que abra mi corazón y desde esa convicción ahí lo puedo encontrar. Ahí lo puedo ver. Esto me convenció también para que me cansara, dejara a un lado la vida sin sentido, la vida del vacío, la guerra contra el tiempo, el afán donde la mente cree que puede acelerarlo todo y romper los procesos, pero no es real. No lo puedes hacer. No puedes ganarle al tiempo, que no es solamente el reloj, esto solamente lo mide. El tiempo es el pálpito del Creador. Solo lo puedes cambiar, solo lo puedes vivir y lo puedes disfrutar. En sí me cansé que tuviera una vida como prestada, llena de programas automáticos que fueron insertando en mi crecimiento determinadas por reacciones automáticas, pensamientos que yo no quería, actitudes que me dominaban. El corazón me dio la respuesta para retomarme. Encontré en él el poder ilimitado que rompe los límites que en la mente había diseñado. Los límites que yo mismo había permitido y que cuando fui al corazón a encontrar su poderío, pues me enseñó a permitirme otras cosas, a permitirme crear. Me enseñó una clave de felicidad. Los niños son más corazón que mente y son más felices. Nosotros deberíamos aprender. Pero lo que nos pasa es que tal como muchos adultos creen que el niño por ser niño no sabe y no les puede enseñar, así la mente con ego cree que el corazón no lo puede guiar.